Pa, pa, pa, pa, pa, pa, Estoy de vuelta No serás perdonado No serás salvado Estoy aquí para reclamar Lo que queda de, aquí, de ti. Me. Te. Verás. Teres te sufrir. Sufrir como los otros. No es tu carne lo que me trae. Es tu miedo. Puedo sentir el miedo en tu respiración. Y ahora, eres mío. Es, es la hora. ¡Guau! Escóndete si quieres. No salvo a los otros, no te salvará a ti. Tu miedo te consumirá. tengo ja, ja tu tiempo se acabó ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja.